Hola chicas, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy he traído un haul de compra y un unboxing porque lo voy a ver con vosotros de la tienda más scrap de Rocío. ¿Algunas son preventa? Yo creo que todas son preventa. Y bueno, nada, vamos a abrir el paquete. Lo abro así y aquí está todo. Voy a poner la cajita en un ladito de la mesa pues, para poder enseñarlo. Vale, entonces vamos a empezar. Aquí está todo el tinglaillo. Mira, lo primero que he comprado, que compré han sido estos que son recortables son como lo efímera o como lo sí, como lo efímera porque son tipo cartulina y he comprado estos dos, este es de temática boda y este que es de temática vintage vale, son de craft o clock estos dos, que me parecen muy chulos, este es muy bonito y este también no sé cómo estuve yo para comprar este porque yo boda... voy es que... bueno, a dar... no, no! ¡Nueva baila ¡Viva! baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila baila un.. Lo tenía de oferta en la tienda muy baratito. Y entonces compré esto de Fresh eh, Verano Fresco, Fresco Verano, que es de 6x6. Es muy chiquitito y son prácticamente. Mira, yo no sé si esto lo he comprado yo o esto me lo ha regalado ella. A ver, aquí. ¿Esto qué, ¿Qué? No sé. Recibidario. preventa Mercedes. Creo que es hecho para efímera. Ah, no, eso no es eso. No lo sé. No, lo sé. no lo sé, Esto creo que yo que me... es regalado. Bueno, pues mira todos estos papeles que no sé si lo he comprado, vienen a una cara, son básicos. No, la verdad es que no sé si ella me la ha regalado o lo he comprado yo. No sé. Esto de, de qué, de Lemoncraft. a ver. Hijo de la para efímera. Pues es que no lo sé. Craft for Clock mmm, Sex Extra 2,95. Puede ser que lo comprara yo, pero esto es de Lemon no es de Anochecer. Pues no, esto creo que es un regalo, porque no está aquí. Está, hay uno de 8x8. Oh, esto es un regalo. Esto me lo ha regalado ella. Sí. Pues no, señora, esto y esto. El regalo, así que lo dejamos para el final Y esto también, el regalo Esto creo que sí, esto ya lo compré yo Esto Que esto es eh, De 8x8, sí Y es de De, de la el, La boutique del papel Pone, este paper boutique Perfect me, Perfect medley No sé qué es Y este sí bueno, ya lo he revisado todo. Es que me habían también timbrado a la puerta. Bueno, pues ya está todo revisado. Y ahora sí. Ahora paso a enseñar. Es que si no, no sabía yo muy bien situarme. Empiezo. Bueno, mirad. Le cogí esta. No son pegatinas. Son de Craft of Clock. Y, y son. Pues como efímera, como recortable. Vamos a abrirlo. Miren, me parece que seis hojas, creo. Y son pues infantiles. Y, y bueno, y un poquito pintar también, la verdad Muy, muy tiernita, mira ¿Veis? No son pegatinas, son recortables Y son muy bonitas, mira esta que chula ¿Veis? Mira, esta y esta son iguales Vienen una, dos, tres de cada O sea, vienen tres y estas tres Pues mira, estas son Y solamente a una cara, ¿eh? Pues yo creo que todas son iguales No, esta se parece a esta pero es más grande ¿Veis? Y esta, vienen en dos tamaños. Ay, mira estos conejitos. Qué mono. Qué bonito. Y la vaquita aquí. Ah, no, el unicornio. Yo había visto dos cuernos, pero está que tiene uno. Son monísimos. Qué bonito. Pues estos son de Miss Week, Trasure, Trisure. No sé cómo se De. Son digi, ellos lo llaman digi de craft o clock. Bueno, yo mm, son gorditos. Una vez recortado, son como lo de efímera, incluso un poquito más gordo que alguno de efímera. ¿eh? La verdad, voy a meterlo aquí para que no se me olvide con, con lo demás. Bueno, pues luego lo meteré porque a ¿vale? ver si no se lo metí, lo meto. Y esta parte, pues para que a correr más que no sea por vídeo largo, pues lo eh, justo bien el, el el este. Esto sí que no me gusta, ¿eh? que se pega aquí al despegarlo. Bueno, es que no, porque está listo, pero hay otro. No, hombre. Bien. Este, uno. Mira, he pedido también de hecho de par que lo tenía ella. Eh, esto, de la colección, lo tenía ella en oferta de la colección hecho par de. I'm anyway, ¿Qué pone aquí? I'm anyway, Vigo, no sé. Creo que pone eso, es que como lo ponen con esta letra tan psicalística, pues, mira qué mono. ve Y es tipo veranito, bueno, pues. Um, mapas aviones, el que se vaya a Nueva York. Bueno, de todas maneras, yo lo voy mezclando, ¿eh? La vespa, el equipaje, es muy bonito. Pues lo pedí más que nada. A complementar otras colecciones que no tienen por qué ser de chopar, ni mucho menos. También de chopar, sí, pedí estas pegatinas puffy que igual, esta se llama Angway, no sé qué, hemos dicho, sí, Big Bigu, y estas pues son de verano y de verano. Yo donde ponga summer allí me meto, ¿veis? Y, y son puffy estas estas dos, pero son de colecciones distintas ya os digo, yo las mezclo porque de todas maneras y de la misma colección de Angua y Ayu cogí esta que también son las Puffy, ¿veis? que bueno, traen algunas Aventura, El Cactus, Vacaciones esta la cogí y cogí el librito, el Sticker Book uh, el Sticker Book y si encuentro, ¿dónde metí metido puffy? esto, o lo... tiene 16 páginas el, el libro, estas son pelatinas, no normal, ni Puffy ni nada eh, el Sticker Book, y mirad pues supongo yo que será como la colección. La colección no la tengo esta, no la tengo. Pero bueno, tengo otra que también se le puede. Y son gorditas, ¿eh? Son como en, en, en un poquito más gordo que como la cartulina, ¿veis? Está muy bien, fijaros. Están tan chula y esto, con pues, cualquier otra colección que tengamos si no es de chopar, porque pues, se asimile que tenga así los tonos más o menos parecidos pues yo lo voy despegando mira, lleva un abecedario, lleva tag guadalines esto que se me ha pegado aquí claro, Ahora. ¿Ves? Uh -huh. mira más carteles o sentimientos son gordas, eh tira, como si fuera un guasi algunas tienen forma en un mi filito mira supongo que aquí ya se vuelven a repetir, sí pues esta, que la cogí de estas tres cosas, eh de la colección, pero ya digo que yo no cogí la colección esta y esta, o sea, yo cogí esta, esta, esta y esta, que me dio, esto. pero la colección no la cogí porque digo, bueno, para qué, si yo tengo colecciones de verano que los colores son más o menos, y digo, la, la cojo y la y compro y la después saco de Tim y yo le cogí esto, que es, eh, son efímeras también, vienen todo esto que luego si acaso hago un barrido y os lo enseño, esta, cogí esta también que es de tinjón que yo no sé si estos que, que son vamos a abrirlo porque yo no sé si estos que son tarjetas, yo no sé, esto yo me quería que otra cosa aquí vienen los sobres y estos son oh, Dios, pues nada más que son sobres sobres para meterle algo y yo he comprado esta porquería ah, las tarjetas con los sobres pues yo esto nunca lo hubiera comprado si hubiera sabido lo que era son sobres y muy bien, con el lacito este aquí puesto y toda la mariborena Ah, no, es para hacer, ve Como un pequeño álbum, ¿veis? Para ponerlo en un álbum, una cosa así. Bueno, esto nunca está de más, veis ¿Por qué? Porque esto, pues, es una estructura más que tengo. Y yo la copio. Y, y la hago yo en el en cartulina, en el papel que yo quiero y después lo forro. Bueno, esto pues no está mal. ¿Qué más? Esto es de tinjol. Esto... Pasa que yo no pedí esto, ¿eh? Yo he pedido nada más. Y ahora voy a enseñar que también he pedido esta. Pero que no tiene nada que ver con esto. Esto que sería que venía aparte. No sé, yo no lo compré. Vale, y compré esta que luego también os hago de tin haul. Y os hago el barrido. Porque esto es lo que yo cogí de tin haul. Y esto. Esto es raje. Que yo creo que son como bocas Esto no lo iba a pedir. La verdad Pero después, Yo no tengo nada así de, de tiro, ¿Cuál me hace falta? Mira Pues no sé lo que pueden ser Tiradores aldavilla. Aunque no sé Mira Y traen toda esta No sé tiene aquí como dos Para ponerle O un adorno Esto es lo que trae Son de metal Pero yo lo que sé Yo me pensaba que Que iban a ser más grandes O a lo mejor yo me pensaba que Que podían ser más grandes este no es... Es muy chiquitino. Bueno, y nada cosa que aprovecharán. ¿eh? Esto es lo que yo digo, que tú ves la foto y si no has visto ningún hall de compra que te lo enseñe, o a ti hall este, que haga un... un ambosín de lo que él va a vender, pues no sabe lo que trae, la verdad, ni sabe el tamaño. A mí me hubiera gustado, hubiera sido más grande. Bueno, yo esto... Y esto no lo hubiese comprado, pues ya está comprado. La verdad. Esto sí, porque esto es como lo otro, como las pegatinas que no comprar la colección Pero esto... Se ve un vídeo en Youtube, un tutorial y ya sabes hacerlo No sé No lo hubiera comprado, sinceramente Lo que pasa que es el no saber ¿Qué más? Mm. Ah, mira, compré este troquel que hace esta perrita Mira, lo voy a enseñar por aquí, ¿veis? Que es de Studio Light Y yo creo que solamente compré este el Que trae el perrete Porque hay otro, ¿ve? Que trae el bolso como si el perrete fuera dentro yo eso no lo compré, además que compré este eh, compré este sello como no, de otro perrito eh, que chulo es muy enrevesado y es de caucho ¿ves? es este que bonito qué más, compré este otro troquel que es de Country Lane Mira, ¿qué son estos farolillos? Mira, esta señora, yo la primera vez que fui a Siche compré un troquel que trae una corbata que pone papá. Y el de mamá también lo compré. Y no me troquelan bien. Mejor, la verdad, me troquelan los de AliExpress. Y ahora he vuelto a picar y digo, bueno, voy a volverlo a comprar de esta señora. Compré dos troqueles, el de papá y el de mamá, estaba yo empezando en esto. No me troquen la van bien y ahora digo, bueno, voy a probar otra vez. Y son los DAIKA. Los die cut, Que pone aquí. No lo viene en español, viene en alemán. 3 centímetros por 4,5 centímetros. Tamaño más grande del troquel. A mí me lo porque si no, no sabes cómo es. Ni yo tampoco. Y lo he pedido, la verdad, lo he probado otra vez. A ver si no me lo cargo. Al este. Ay, esto corta tanto para como para atrás. ese. A ver. Ese, sí. A ver si sí. Mira. Bueno, sí aparentemente viene con los ceritos. ¿Ve? Mira. A ver. Aquí está el troquel. Ah. Y a ver si lo pongo ahí. Es aquí no tengo. Aquí. Tres y tres. Tienen un tamaño bueno, ¿eh? No es que sea un faro de un porche. Pero bueno, para un álbum, vale. Pues este. meterlo en su sitio, que ya lo hemos visto no dice nada sin el, sin el este. Yo cuando he visto que y he visto, digo, esto, digo, bueno, a ver, digo, tendrá que venir con él. Sí, sí viene. El del perrito, no... Si queréis la bolsita, este tiene que ser aparte. Porque este es uno y este es otro. Yo solamente compré este. ¿Ves? Que si os dais cuenta, aquí no viene el perro por ningún lado. Pero para que quiere el collar si no tiene perro. Tendrías que comprarlo. Entonces yo nada no más que compré el perrito. Cuando lo agarren, si me gusta, pues no sé. Pero... ¿Y este? ¿Qué más? Ah, compré... De la misma señora esta compré esto, que es una ventana, como bien veis, con los postigos de madera. ¿Veis? Y no sé si es que trae un sello de flores. Vamos a verlo, porque así lo vemos. Y si, y si queréis comprarlo, pues ya sabéis lo que voy a comprar. ¿Vale? Ah, a ver. Este es el troquel Y viene, mirad, con el sello. ¿Vale? Este también me gusta. Uy, esto no vea, ¿no? Para estamparla y cortar la florecita. Este. Que es de esta marca, ¿eh? De Country Line. ¿Veis? Pues este lo cogí. Bueno, menos mal que ya os digo que viene troqueo. Y sé yo, que la que le guste ya lo visto y ya sabe lo que es. Es que si no, no, no me aclaran. Porque yo, la verdad, es que con lo, con lo que tengo, con me lleva un chasco con esas dos cosas. En verdad, bueno, ahora cerraré, ya no me cerraré ya me decía ¿qué Y más. Voy a pedir, pues, mira, este. Que. Mirad, no parece que tenga mucho gramaje. ¿eh? Ya lo digo. Porque se dobla como... Como papel, pero bueno. No, no tiene mucho gramaje. No. A ver de cuánto gramaje tiene. 150 gramos. Mm, no sé. Mira, lo pongo así. Y es de San Valentín. Un poquito, un poco más gordo que un folio. No mucho. No, tiene, no da gramaje. ¿eh? Lo digo para que... Para que lo sepáis. Mirad las la de estas, sentimientos, esto hay que pegarlo en un cartón o en una cartulina. Porque si no... Y yo creo que se repiten un montón de veces, trae un montón de cada. ¿Veis ¡Mmm, Como huele? Mm. Trae seis diseños y treinta y papeles. Pues este, que este de quién, ¿eh? Lo ve al guay, perfecto para tener el papel, boutique, no sé, vosotros lo veréis, si lo vais a usar mucho, no, hombre, como base, o sea, si lo pegáis en una cartulina y tal, como base también, ¿vale? Es este, este de 8x8, ¿eh? ¿vale? Este, que trae 1, 2, 3, 4, 5 y 6 diseños bueno, pues si os gusta, ¿qué más? a ver, mira fuera de todo porque yo mmm, tengo también papeles de, de niño, entonces lo que digo, cualquier básico y le pone un esto lo voy a destrozar, pero es que está muy bien pegado y no puedo abrirlo Ay cogí esto de cimera que trae todo esto y son de bebé y esto es que ella lo tenía de de oferta no son de niña no son, mira esto es lo que trae yo, lo enseño para que lo veáis es que tiene de tema bueno, el trenecito, parece una, una feria con animales son cerdos, o cerdas sin insultar eh es que ¿veis? Mm. son eh, ¿cómo diría yo? un poquito infantiles bueno, con el cerdito, la cerdita ¿veis? Parece que está en una feria. Un tío vivo. Que si sí, un globo. Un castillo. Otro. Un unicornio. ¿Ven? Jesús. Este. El carrito de algodón. Un sentimiento. Happy Day. Otro. Los cerditos montados en el tuyo. Tío vivo Y otro globo aerostático A ver, no están mal, son monos ¿Vale? ¿Y estos son stickers? No No son stickers ¿Vale? Pues estos Son un poquito infantiles, la verdad Pero no sé Y es de, de fímeras y es de... Pues 24 piezas trae de azúcar Azúcar estudio bonito Chicas, no están mal Después, si lo queréis más cortito, pues andando Lo pegáis Cartón sobre cartón sobre cartón sobre cartón, sobre cartón. Y bueno, y ya tenéis el... Los este es de aquí. pero y otro suelto. Este que es de flores y hada. Y trae todo esto. Luego hago el barrido. Aunque la verdad es que trae muy poquito. Traen 24 piezas. ¿Vale? Son monos. Y este es de, de quién es este. Eh, Kawaii Paper Good. Efímera. Este. Y esto que estaban suelto. Lo tenía en oferta y lo pedí. Vale. Luego os lo enseño. Con lo que pincho, Bien. ¿Qué más? mirad, the De For You. La colección que a esta altura ya la tendréis más que vista, pero para el año que viene, si... Oye, oh, estos que se me van a perder, ¿eh? Obviamente. Pero que si no, va a salir este estar Un A ver, me pongo aquí. Aunque sea ahí. A ver. ¿Qué van a... Sombra? ¿Qué No, he dicho estos? Se van pegando en todos lados. A ver. ¿Qué me he dicho? Que me he dejado me he dejado aquí. Unos cuantos. Mm -hmm. Ahí, ya está. Así. Listo. Que, decía que decía que tengo estos papeles que lo he comprado de 12x12 y son de comunión de paper for You y con esto, que no lo voy a enseñaros porque esto es de comunión y ya a esta altura las comuniones han pasado lo que pasa que hoy yo hoy lo estoy abriendo y lo estoy viendo mira, vienen todos estos papeles eh, he pedido esta cintita que también es de cora y le venía muy bien y la he cogido. Ya sé que en Aliexpress eh, la venden y probablemente hasta más barata. Pero no me quedaba otra porque a mí no me sale barato ya comprar en Aliexpress. Si cada paquetito que me manden mmm, valga un céntimo o valga 3 euros, me van a cobrar 5, 6, 7 euros, pues no. Entonces cogí esta. Y después cogí otra colección de, de niñas que os la voy a enseñar ahora. Esta es de Piper, ¿no? Sí, esta es de Piper yo, Vale Y cogí esta también de comunión de niña Y esto viene con esto Vamos, viene con esto Hace juego, ¿ves? Y entonces lo cogí Comunión, Cora Pero vamos, que también Y cogí los... Eh, los de Diego. Este Que luego os lo pasaré para que lo veáis También los papeles no los voy a enseñar Porque como ya me repito más que el ajo Ya han pasado las comuniones A ver, ¿no? El cute probablemente lo haya perdido por ahí Bueno, vamos a coger otro este. Lo voy a abrir y ya lo dejo abierto Y luego lo pongo encima de la mesa Cuando quiten todo esto y os lo enseño Es que realmente los Daiku da mucho juego ¿eh? Estos son gorditos Es de comunión También Luego os lo paso con los demás Y esto se da un juego Porque tú pones un básico bonito Y lo adornas con Diekut Y ya tiene un álbum de comunión precioso Y también pedí sin nada Sin adorno ni nada Este El de niño ¿Vale? Mira Creo que este viene ves con tarjeta y viene también con mira todo esto y todo esto esta es la que yo os enseñado. que es esta ¿Ve? pues este es de niño. que supongo que también ya habéis visto no lo enseño porque ya os digo esto es de comunión y las comuniones ya pasaron y ahora os voy a enseñar que compré de carta vela carta vela para mí también siempre es un acierto mira compré el libreto de pegatina, el libreto de pegatina, que es como el que os he enseñado antes de chopar. Este se llama Farmus Summer, Summer, ¿ves? Este, que es de veranito y compré en la colección, ve Que me parece muy graciosa, muy bonita. Mirad los postigos, no son postigos, son puertas. Esta la veo yo en, en el Divinity Que la ponen los hermanos estos que decoran las casas Que me gusta ese programa ¿Veis? Sentimiento Traen um, dos veces repetidas Este ¿Quién dijo que no había corona en verano? Mírala Las coronas de verano, veraniegas Este Es que me cuesta mucho Porque es fuerte, es duro es, Son adhesivos, ¿eh? ¿Veis? Mirad que abecedario. Y yo creo que aquí sí se vuelven a repetir. Traen dos hojas de cada plantilla. Mirad qué bonito esta. Las tablas. Muy bonito. Muy campestre. ¿Veis? Muy fresquito para el verano. Esto. Pedí las pegatinas puffy. Que son muy chulas. Pedí estos chipboard. Que son también adhesivos. Eso y esto. Estos dos. Mirad, ¿ves? Que son puertas que yo digo, los hermanos estos de Divinity que decoran casa y las rehabilitan. Pues las ponen mucho estas puertas. Son puertas como de establo. Yo creo que en ventana también. ¿Veis? Los mellizos, eso. Pues me parecen muy monos. Estos dos, los Daiku, los Bras. Mirad qué bonitos. Ay, mira, Es que yo he dicho que muy bonito, lo han hecho Bras. Esto no es Bra. Esto es una pegatina para hacer madera. Los Bras son estos. Y estos son pegatinas más gordas que esta todavía. Tienen un grosor, ¿eh? ¿Veis? Y los daicos. Los daicos no. Los bra. ¿Qué me has cogido? Ah, mirad, que se me ha olvidado antes que también de la colección de chopar de, del verano que os he enseñado antes. que También cogí los bra. ¿Veis? Mirad, con la chancla. Buenísimo este. La pelota, el pescadito. Y después, mirad, la van Día de ver días de verano esta también o la otra que os he dicho que había cogido de verano me gustan un montón es muy bonita y después cogí los efímeras que traen dos bolsitas ¿veis? que son esta y esta luego lo pongo encima de la mesa y también con lo de los demás y yo hago además no tiene pérdida porque cada uno es de un, de, de un motivo distinto de una de eso distinta de como diría yo el motivo distinto de una estación distinta de un estas son de verano verano pues esta que luego os las paso y compré básico de la colección trae toda esta ¿Mm? ¿Veis? Y compré la colección 12x12, 12. todo es de cartabela Yo juro, me parece a mí, estoy comparando Mentalmente comparando y me parece a mí que es Cartabela y Echopat, parece que son la misma Porque se parecen un montón, ¿Veis? Esta, yo la paso a enseñar porque esta si es actual, es de verano Viene con sus pegatinas y me parece interesante que la veáis pues, Porque si os gustan las hojas, o no una hoja que os guste En fin, bueno, voy a sacar primero esta Que es, eh, son pegatinas, son gorditas Y me parecen muy chulas, la verdad ¿Veis? Y ahora mmm, Le doy la vuelta, mira, estas son las puertas, ¿Veis? Yo os digo, que van colgadas con hierro. ¿Ves? Aquí está. Mira. Esta es de 12x12. ¿Veis que, que lo...? Es que hasta el logotipo. No lo recuerdo un montón. Mira. Es esta. Creo que vienen a doble cara. Sí. Básico. Y este. Este. Que son las tarjetas. Esta furgoneta. Qué bonita. es Y la mecedora. La verdad es que... Y este es precioso. Y esta es la puerta. me encanta. Y por detrás luego tenemos este cuadro más clarito ahí la parte de abajo también se puede recortar mira qué mono el cubo con las flores muy mono y este por detrás mira qué bonito Las macetas parece metalizar muy bonita este con flores y por detrás cuadritos rojo y blanco muy chulo un mantel. Este, más tarjeta, mirad que la jardinera es preciosa. Y por detrás, veleta. También me gusta mucho, ¿eh? Qué, qué pena, qué página más bonita. Ojalá haya dos de cada. Este y por detrás, cuadritos azules y blancos. ¿Veis? Muy bonita. Este y por detrás. Verde. Verde un poco raro. Con cruces blancas chulo esta trae tarjetas sentimientos para poder escribir tú mira aquí trae los sentimientos y por detrás flores así ah, muy chula también esta que trae unas flores muy muy muy muy finita y por detrás más cruces este. y este que viene entero lleno de taj que no me gustan, no me gustan. Y por detrás, esto tampoco me gustan mucho. La verdad, y esta que es la, la casa del granero, y por detrás, cuadro en, en un verde fuerte y blanco. Y la última, esta, mira qué bonita, mira. Un faro, parece, o la parte de arriba una casa. Y por detrás las puertas que, que os he enseñado. ¡Qué bonita! Y Rocío, por la compra. Ahora sí que sí. Antes al principio os enseñaba esto. Pues esto es un regalo de Rocío. No lo he comprado yo. ¿Veis? esto es un regalo de Rocío. Y esto también. ¿Vale? Que os lo enseño. Porque me parecen que que es muy fresquito para el verano creo que me pasa, no, que son gordas las páginas mira que bonita mira ¿Veis? ahí está básico mira qué bonito ¿Veis? precioso muchos básicos y esto que ya se repite desde aquí ¿veis? Con pues muchas gracias Rocío me ha encantado. De Lemoncran. Este y hace cosas bonitas. Y también me ha regalado. Gracias, Rocío. Vamos a ver. Porque esta chiquilla. Se vuelve loca de día. Y ya. A ver. Aquí hay otros sobres Mira. Me han mandado un paquetito. Con un montón de brats De muchas clases. Mira, una flor de lis Globo Esto parece como un jarrón No sé Hojas de otoño Qué bonito, Rocío Qué bonito Me gustan mucho Estrellas, cuadraditos Muy, muy bonitos Qué bonitos son Y mira Esta mujer Mira, qué bonito Son preciosos Mira Son de Capiberry y son colgantes, mira qué bonito. Qué bonitos son. Tiene unos colgantes esta mujer más bonito. mira qué bonito. Son preciosos. Muy, muy bonitos. Y lo habrá, me he quedado maravillado. Como el cacao maravillado. Cacao. Maravillado. Y esto que vamos a abrirlo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hala! ¡Ay! Esto está por el móvil, ¿no, Rocío? Esto lleva mmm, un desktop, un protector y dice, la vida está llena de cosas bonitas. Por ejemplo, tú. ¿Dónde todo vuestro... ¡Oh, ¡Qué bonito, Rocío! Me encanta. ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¿Esto se meterá por aquí? Ya está la brutita. Bueno, pues... Creo que se mete por aquí. No sé. Y esto, pues, será para colgar el móvil. Qué bonito. Lo que pasa es que a lo mejor con la fundilla pues no, no entra. ¿eh? Pero que entra, eh. Primero habrá que quitarle la funda. Qué bonito. Muchas gracias. Qué bonito, eh. A ver. <risa> ah, está por aquí, Entonces tendría que ver por aquí, ¿no? Sí. Muy Vamos a quitarlo. ¿Qué? Es que esta que tiene unos detalles tan bonito De verdad, eh. Y no es por nada. Pero es que la tía... Mira, la vida esta cosa... Es eh, que así no se ve bien. Vamos a quitar. Tú miras, si al final. Ahí. Mira. Es que te lo tengo que quitar más, ¿eh? que se ha quedado ahí pegado. Pero mira, la vida está llena de cosas bonitas. Por ejemplo, tú, precioso Rocío. Muchas, muchas, merci. Gracias. Thank you. Me encanta. Gracias. Pues nada más. Estas han sido mis compritas de Rocío. Que ya te iban aquí un tiempo. Pero hasta que yo no he cruzado el charco. Pues no la he podido coger como de costumbre, esto me ha encantado Rocío, muchas gracias, gracias a todas por verme, grabo ruido gracias a todas por visitarme, grabo, no, si queréis ver verlo efímeras no os vayáis, o si queréis comprarlo primero echarle un vistacillo, que no os llevéis sorpresa después, eso es para todos los y hasta la próxima.